Pues sí, del, nosotros formamos parte de una generación de, que ingresó al Frente Sandinista, que era una organización político-militar, y más militar que política, y que logra derrocar a la, a la dictadura de Somoza en 1979 y permanece en el poder hasta 1990. Del 79 a 1990 se dio la Revolución Sandinista. En Nicaragua. Y a partir de 1990 eh, se terminó ese, ese, ese experimento. Daniel Ortega, a partir de esa derrota electoral, decide recuperar el poder por cualquier medio. Y entonces repudia, deja atrás eh, una buena sección del partido sandinista, eh, centraliza el el poder y comienza a hacer alianzas con la iglesia Nicaragua es uno de los es uno de los cinco países por ejemplo que donde está totalmente prohibido el aborto terapéutico eh, con el sector privado nicaragua tiene las mejores calificaciones del Banco Mundial por sus políticas de neoliberales y, los, y el gran capital eh, nicaragüense y extranjeros estaban muy contentos hasta hace 60 días con, con, eh, con Ortega y hay un entendimiento con los Estados Unidos militares a militares que drogas, que no te dejo, oye, eh, que no sacamos migrantes para, para sus fronteras. Eh, etcétera de manera que el, toda esa serie de, de concesiones estratégicas significó que uno bueno Daniel Ortega no le queda nada de sandinista ni de mucho menos de revolucionario y, y dos que el, ese régimen eh, tuvo que ser eh, se implantó en, en Nicaragua y eh, con la ayuda masiva de, de los del, del gobierno venezolano logró asegurar eh, algunos programas sociales y sobre todo enriquecerse brutalmente de manera que se crea una nueva san, una nueva oligarquía financiera sandinista centrado eh, en la figura de Ortega, en la figura de su esposa, a quien arbitrariamente hizo vicepresidenta y en una camarilla que ahora lo rodea eh, y que se están quedando solos ante la insurrección que se inició hace exactamente 50 días.